Bueno, escúchame, eh, Ventura, lo primero que te quiero preguntar es si tenés un ensañamiento particular con Dalma, Maradona, con Janine y con Claudia. Y deber, al menos debería tenerlo, ¿no? Porque a mí alguien de su íntima confianza me amenazó de muerte, uh. es algo que está constatado, comprobado y reconocido, algo... Eh, por lo cual, Claudia Villafañez me llamó por teléfono para agradecer por no haber presentado ninguna denuncia de un delito penal. Claro, Ventu, pero esa fue una, supuestamente, o lo que nos contaste los otros días, supuestamente no, no, una amiga no, no, de Claudia no, no, que, no es, que... No, no, no, no es supuesta, no es supuesta. Es la socia de Claudia, mm. fue la testigo de su casamiento, hay fotos de ellas veraneando en un montón de lugares del planeta. No, sí, no, no, en es que la hija... Es la hija de la socia Luis. Entonces no es alguien que era amiga de Clava, de Dalma Yo quiero saber cómo esa gente tenía mi teléfono Luis, ¿qué la e... sí. yendo a lo, a lo de ayer ¿Qué la enoja a Dalma para vos? Que sabes cuando das una información Que da en el, en el tendón de Aquiles ¿Qué la enoja? Que de todo a ver, yo, a ver, yo yo, quiero, quiero que seamos eh, responsables Del primero al último integrante de nuestra producción todo el mundo sabía que se iba a manejar ese tema. Ese tema no lo no lo propuse yo. ¿eh? Yo simplemente lo que hice fue desarrollar un tema que estaba planteado este, con conocimiento de todos. Entonces yo respondo y a mí no me gusta hablar con la otra cara. Yo hablo con la única que tengo, que es bastante dura, entonces soy bastante cara dura en algunas cosas, pero debería callar más. Me debería callar más de un montón de cosas. Pero la información que tengo no me cabe ninguna duda, que es real. A tal punto que el propio Maradona me llamó para pedir información. Es más de una oportunidad. Pero qué le... Entonces, perdón, una, una, una repregunta cortita. Sí. ¿La sí. enoja lo que anunciaste de la separación de Claudia Villafañe? No, ¿La enoja la mala relación de Dalma con, con no. Daniel Osvaldo, los, los departamento de Miami? Eh, bueno, vayan a los expedientes de las causas por... Este, maniobras inmobiliarias bastante oscuras en Estados Unidos a tal punto que hubo gente que quiso sobornar al abogado que había puesto la otra parte para investigar y que le dijo, y la respuesta eh, fue que no se transaba, que sí. esto iba para adelante, y esto compromete que sí. este otras también a Dalma. Pero Luis, a ver, escuchando leyendo la Dalma o escuchándola periódicamente, cada vez que vos tirás una información o que decís que vas a tirar una información porque tenés pruebas, como en este caso el pendrive. Más lo que dijiste recién. esto ¿Estás asumiendo que es algo ya personal, por lo que sea? No importa por no, lo que no sea. No, no es personal. No, a ver, para alguien que está acostumbrado a ser palabra santa, decir verde y que todo el mundo haga genuflexión, y a verde, ¿entendés? Para alguien que es así, cuando le dicen, eh, digamos, eh, la otra historia, la que se cuenta afuera, la historia que... En algunos casos la ponen en situaciones muy indecorosas y muy incómodas. Entonces, frente a eso, la salida es eh, pegarle, pegarle al mismo porque, que le viene pegando. Porque Dalma, público, lo que siente, ¿sí? Dalma y Janina y Claudia, lo que sienten en muchas oportunidades es que es constante. O sea, como que no hay respiro, que se levanta y siempre hay algo nuevo sí. y que está direccionado y que es absolutamente personal. Sí. Eh, vuelvo a repetir, ¿cuántas notas nos dieron? Pero eso, o sea, pero porque no dan las notas, no... No, no, no, no, no, no, no. No. no porque después dicen, después dicen que uno eh, maldispone, que uno, pero si hay 10 y da la nota 9 y a vos no te da, es porque evidentemente hay una inquina permanente a negarnos, ¿entendés? Como medio... O sea, hay, hay, hay algo personal de ambas partes, de ellas con vos y de vos con ellas. No, no, no, de ella siempre, de, de esto fue pues, de ella siempre hacia mí, eso no me cabe de, ninguna duda. Luis, a a, ejemplo, ayer diste una información que por lo menos yo no lo tenía en plano, que era que la empresa Sátvica, que es dueña de más de 65 sí. marcas de Maradona, eran eh. primero propiedad de Matías Morla, luego había un gerenciamiento y estaban unidas Morla y las hermanas de Maradona. Ayer dijiste que hay una sociedad entre Dalma, Yanina, Claudia y Morla. Esto no. O sea, no, Pero que cobraron, que cobraron. Un acuerdo. Un acuerdo. Un acuerdo, un acuerdo de eh, bajar la, la hostilidad de un lado del otro. Nos olvidamos la barbaridad de que le decía este Dalma. A cambio Mota. de algo, Luis, a cambio de la participación en parte de esta empresa. A cambio de... Eh, a cambio de que el, el, el... No, lo que se dejaron es de hostigar... Porque no se olviden que Morla también había iniciado una, una causa penal contra Claudia Ah, Un sí. acuerdo de paz, oh. un acuerdo de buen trato público, sin la intercambio económico, verdad, nada. Pasarlo no, de Chibele que decidiera la justicia, lo que tenía que decir. Igual es duro explicitarlo, ¿no? Porque estás diciendo que Dalma acordó con el que ella cree, mató a su padre. Sí, ¿no? lo dejó Porque morir. Lo una y mil veces. Bueno, eso, Digo, No la deja eso, bien parada eso, de ser así. Claro, lo que pasa es que también eso a lo mejor pesa. A lo mejor pesa. ¿Ustedes no se acuerda cuando hicieron la marcha en el ablico? ¿Cuánto duró la marcha? Sí. Duró siete minutos. La gente, Luis... la gente no, no, no respondió ahí. Pero Luis... De, de una movida que quiere involucrar a, a alguien que acompañó al padre hasta el último momento. Pero esto que vos que esto que vos dij, decís lo dijiste ayer, creo que ayer también te lo comenté, pero lo, lo, lo refresco porque me acuerdo que eso sucedió. Nos llegó una documentación firmada por Baudry y por la propia Verónica que aseguraban que había una... No sé si sociedad era la palabra exacta, porque no tengo el documento ahora, sí. pero que había una unión, eh, y que recuerdo que en ese momento la propia Claudia salió a desmentirlo totalmente entre Morla y, y Claudia, Yanina y Dalma. Digo, esto que vos ayer comentaste... te puedo responder, ¿sí? ¿te puedo responder solo con una frase? Sí. Eh, Claudia también negaba durante 16 años que estuviera en convivencia con eh, Dayana. Dayana. vos no, sí. bueno, pero, pero, no, no significa que. Sí, pero era para, era para evitarse bueno, dolores de cabeza con no, Diego. No, pero de la misma, con la misma liviandad, con la misma liviandad que le queremos todos al otro lado, valoremos cuando tenemos información de primer no, agua. No, no, yo no Perfecto. es que no le creo, no es que no le creo. Lo que digo es que, como la documentación llegó uh, el año pasado, a mitad de año, creo si no mal no recuerdo. ...en la que la firmaba el doctor Baudry y la propia Verónica... ...y de hecho creo que después hubo un móvil con la propia Verónica... ...que dijo, sí, que estaba absolutamente convencida... ...que eh, por movimientos que habían surgido... ...con respecto entre eh, este hombre que manejaba todo... ...¿cómo se llama Baglietto... Eh, ...por movimientos que había habido en, la, en esta herencia... ...que todavía no se había podido repartir... ...sentía que había habido ya una sociedad, por decirlo de un nombre... ...no sé si la palabra es sociedad... ...pero que había un vínculo y un arreglo entre Dalma, Yanina y Claudia y la pro el propio Morla. Lo, lo, lo, lo creía, por lo menos hasta el año pasado, la propia Verónica, y después lo asumió públicamente. ¿Sabés lo que pasa? Después eh, de tribunales, eh, los acuerdos y complicidades, porque lo que vos decís se llama complicidad, cuando vos sos cómplice. Una cosa es la complicidad otra cosa es la sociedad. La sociedad comercial está registrado La complicidad tiene un costado este, irregular. Sí. Entonces, lo que pasó ahí fue un hecho irregular este, Un hecho irregular que se viene negando hace tanto tiempo Y que simplemente hay que eh, repasar Está bien, pero la madre de uno de los herederos bien. Cree que se, se asociaron o que se hicieron cómplices O sea, una de las partes de los herederos Cree que sucede esta complicidad con Morla No es un, que lo creo yo, que le importa a nadie Bueno lo que vos decís si, si eh, rememoramos el año pasado vamos al programa de Real en determinado momento Verónica queda, se levantó y se fue porque este Claudia había, había recibido la derecha de, de lo que era un debate y, y no le daban la palabra a Verónica se levantó y se fue Luis eh, no no veo ahí que eh, se esté negando algo sino todo lo contrario Luis te quiero preguntar, esto, esto empezó ayer acá en este programa, siguió en invasores, no tuviste tiempo de desarrollarlo, no tuvieron ustedes ahí con Belén. Sé que tenés más información, pero yo te pregunto, yo sé que con todos los años de periodismo que tenés, estuviste en todas con la familia Maradona, y que en el fondo vos querés a Claudia, y Claudia también te quiere a vos, por ende las chicas. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes se sienten... ¿Hubo en algún momento.? Sin problema. Pero ya hubo en algún senté, momento esa posibilidad. Yo me senté con Claudia Villafañe en, un, eh, en una sala de mediación. En una demanda que él Yo digo quiso, en un café, mira lo que te digo. Yo digo hasta en tu casa, en la NUS. No digo en una sala de mediación. Yo no tengo problema, ya recibí a varios de los Maradonas en mi casa. Entre ellos, este Diego Junior, este. A Verónica Ojeda con su hijo. Sí. Han venido. Eh, ¿Y no crees, momento, Luis, no crees que el momento, Luis? ¿No crees que en momento de nuevo? Eh, a, a, aunque vos manejes. Yo no tengo problema, yo no tengo problema. No tengo problema ni me escondo. Mm. No tengo problema ni me escondo. Acá estoy. Lo sí. dije esto, sí, lo dije. ¿Por qué lo dijiste? Porque soy periodista. Ya sé Opa. que no tenés problema Pero porque, porque vo vos sos un toro que enfrenta a todo y pone la cara siempre. Pero la llamaste. Para preguntarle sobre esta quién? información. ¿A quién te preguntas? ¿Vos, vos te, te crees que yo voy llamando a alguien que no me levanta el teléfono? Oh. A vos te, yo, no, pero a veces uno tiene que, que dar que, el primer además, paso. Si querés, hacemos la prueba. Si querés, hacemos la prueba, llamo en presencia tuya. No, no, no, no. A mí no me tenés que probar nada. Eh. Yo te lo digo porque sé que sos un hombre de bien y que por ahí para poner un si poco te, de, te, pa bueno, de paño. Pero eso, ser un hombre de bien no siempre es bueno. Ahora, Luis, eh, ¿la entendés un poco a Dalma en este aspecto? Digamos, vos sos, la verdad que es la única persona que generalmente cuenta la parte del dinero de los Maradona, que me parece que eso es lo que les molesta mucho, ¿no? Porque está esa imagen sobre Dalma y Janina, que son las nenas Sociedad Anónima, que siempre se ocupan de recaudar. ¿La entendés cuando ella se enoja por eso, como diciendo, che, al final yo tengo esa imagen... Pero el tema Decime. No es que recaude. El tema no es que recauden. El tema es recauda con el apellido de Maradona, tiene que repartir con sus hermanos. Ah, de eso se olvidan. Ahí va. ¿Eh? Se olvidan de eso, porque hay una sucesión ahora. Si vos titulás con una marca que se llama Maradona, hoy tenés que poner todo el dinero. Ahora, sí. si vos vas y arreglás un contrato donde para la sucesión van 10 pesos y vos te llevas 200, ah. este, sin, sin declararle a la sucesión, entonces aparecen cosas, aparecen contratos en Arabia, acá. ¿y qué los tengo? Bueno, los igual, tengo, y, Ventura, eso y, que... Y, está... y te voy a decir una cosa, involucrados, involucrados adentro de los contratos y de las cuentas bancarias, algunos familiares directos de quienes estamos hablando. Pero Ventura, eso que estás diciendo es un espanto. ¿Cómo no se va a enojar Dalma Maradona con lo que estás diciendo? Es realmente fuerte. Yo me pongo bueno, de pronto en sus zapatos... Digo, y realmente es muy pero, feo que digan algo así en los medios de comunicación. Nada, te digo nada, porque empatizo con lo que ella debe sentir. Claro, pero eh, porque vos tenés una cercanía con los Maradona, Karina, y sentís una empatía con sí, ellos, señor no, no lo veo sí, mal. sí Entonces, sí. lo que yo digo, está bien lo que estás planteando, pero ¿para qué me hacen hablar en nuestro programa, el que conducí vos y yo participo, del tema Maradona? Si yo, cuando me preguntan esto... Y, y dicen esto, y afirman esto, y yo no estoy de acuerdo, porque evidentemente no condice con, dice, con lo, el material que yo tengo. Cuando yo salgo a volcar mi material, sí. entonces esto se puede, esto no se puede. Ah, no, porque Dalma dice la verdad y yo no. Pero Ventura, yo jamás... Porque yo yo jamás te diría, esto no lo puedes decir, porque vos sos periodista... No. Acá trabajamos señora, en completa libertad. Y Entonces y el, vos traes tu material y yo so, solamente desde mi lugar como conductora del programa respeto, te cuestiono. Simplemente eso que son las reglas del juego. Estamos es de acuerdo. Es sí. Por eso yo en el caso Maradona sí. no voy a hablar a cualquier programa y no tomo yo la iniciativa del diálogo. Si ustedes van a los tapes de ayer o anteayer, ustedes van a Ajá. ver que no soy yo el que propone el tema instalado y cuando gira y me miran a mí y tengo que entrar en juego yo no puedo avalar cosas que yo sé que no son ciertas ¿entendés? entonces al no avalarla dice ¿y por qué decís esto? ¿y por qué? ¿y por qué? y cuando yo trato de eludir lo que puedo cuando sí. ya no se puede profundizar más saco con lo que tengo que la realidad que pero es, los, los expedientes es que Luis de esto se trata es simplemente lo que estamos haciendo en este momento es el ejercicio del periodismo vos traes tu información yo te pregunto es simplemente eso e y es lo que, no podemos hacerlo de otra manera o por lo menos no se me ocurriría hacerlo de otra manera No pero sabes que Karina sí. a lo mejor no lo saben todos y nuestros compañeros preguntan cosas que yo ...que yo hice con la producción... Sí. ...y que a lo mejor no se comunica todo textual... ...entonces te preguntan, te meten dedos... ...te escarban, te meten... Te... ...y bueno, llega un momento donde yo ya no puedo retroceder... ...y tengo que decir la verdad... ...mire muchacho, esto es así, esto es rojo... Claro. ...y a decir no, es azul... ...no, bueno, vos, para vos es azul... ...pero yo tengo información... ...y tengo pruebas que es rojo... está bien. ...entendés, entonces... Eh, ...a ver, yo si, si realmente... ...hubiera querido causar daño... sí ...la verdad lo hubiera causado y no lo he hecho Opa. la verdad es hecha que, y Diego lo sabía y Diego lo sabía a ver Entonces, eh, este... Diego Maradona estaba diciendo sí a ver ah, sí. Está hablando del pasado sí, además, además vayan vayan los archivos las barbaridades que yo me crucé en mm. este canal sí con Maradona nos dijimos de... pero de todo Diego eh, sí no Uy, me acuerdo barbaridades sí olvidate. bueno barba. sí barba. Está bien, bueno, está bien. Entonces, está bien. Dentro, dentro de esto, si él me llama, porque no debo haber sido tan malo. He sido un periodista duro, inflexible, sí, lo sí. No fui. Sí, sí, Pero sí, eso está no bien. es pecado. es una característica de cada profesional. Aclarado. A ver, dale caso. A mí. Luis, eh, en uno de los pasajes de Dalma dice textual: así que iremos a la justicia, que es donde ninguno puede probar nada de lo que dicen en TV. ¿Vos creés que van a ir a la justicia en la primera pregunta y la segunda? Ojalá, ojalá. Okay. Ojalá, sabes por qué? Porque voy a poder demostrar que todo lo que dije es cierto. Yo, y también voy a poder contar las cosas que no dije. Bueno, eh, Ventu, eh, tenemos el posteo de eh, Dalma. Yo no sé si lo has leído, pero a dice... Ver. Dice así, te lo voy a leer. ¿Hasta qué punto una persona puede estar tan ensañada con alguien que inventa historias de cero, ¿con qué fin? Es el famoso, miente, miente, que algo quedará. Este es el posteo que hizo Dalma. ¿Lo habías leído? ¿Qué sensación te causó? No, lo tendría que, que aplicar a su vida cuando le decía a Morda que tenía dientes de paleta. Le decía, a ver, ¿cómo va, cómo va a...? A, a justificar esas barbaridades que le decía HDP, lo insultaba, le decía barbaridades. Bueno, a mí también una... Morla tampoco sí. fue muy amoroso, que digamos, con las chicas. Eh. Sí, pero, pero eh, a mí me dijo, me trató de le de Morla. Lo que pasa es que acá me no de, de Morla. La, pero Luis, acá... De acá no, Dalma está haciendo un posteo quejándose de algo que salió, pero no está diciendo si es verdad, somos eh, cómplices acá. y socios de Morla. Acá, acá en esta. Bueno, pero ella está diciendo, que, ahí, no vale. es, ella está diciendo que no es cierto y, y, y bueno, cuestiona. No está diciendo cierto. No es cierto, si es... pero qué? ¿qué? ¿Qué es lo que no es cierto? Que me diga. Alguien dice que inventa historia de cero. Que no... Supongo que según ella. Todo lo... ¿Cuál, es? ¿Cuál es? ¿La historia de Tayana con Claudia? No, no. fue invento. Lo, lo negaron, lo negaron, le negaron hasta que metimos la foto. Se enojaron después cuando aparecía que vinieron a mandarme un me amparo. Me parece para que, no que se refiere la foto a algo un poco a más, a más profundo. Sí. A ver, ¿qué y, dice? Y, y, tema, y tema profundo, cuando Claudia tuvo un accidente también en, en, en, en, en, en Libertador y Corrientes, que eso está en el juzgado, que salió gente herida, que ella iba a las 5 de la mañana con una persona que, de, que era de, de su intimidad, cuando ella teóricamente estaba sola. Si querés, yo te sigo contando y tengo todos esos, esos archivos. ¿Luis? Yo tengo archivos. Luis, ¿vos crees que esta información que compartiste ayer puede haberle traído problemas dentro del clan Maradona con los otros herederos? Bueno, lo que pasa es que también, de la misma manera que hay que escuchar a Dalme y a Yanina, hay que empezar a escuchar a los otros herederos que también tienen derechos y que han sido avasallados. Fíjense las cuentas bancarias de uno y de otro, fíjense dónde viven, los autos que usan, eh, las cuentas bancarias que tienen en paraísos Fiscales que se vayan y averigüen, yo esas cosas las tengo. A ver Ventura, hay otro posteo que hace Dalma que dice se notan mucho los hilos cuando de la nada aparecen historias incomprobables que siempre vienen del mismo lado, claramente refiriéndose a vos. ¿eh? Es agotador tener que molestar a la justicia para esto, pero también es agotador vivir así. Así que iremos a la justicia que es de donde ninguno puede probar, es donde ninguno puede probar, nada de lo que dice en televisión. Así que, eh, bueno, irán, ¿no? Por la vía legal, mm. ven tú. Y bueno, ya amenazaron en algún par de oportunidades a ir, me parece perfecto, me parece perfecto. Lo que sí voy a decir una cosa. Sí. Todo lo que ocurra en el juicio, sí. lo voy a publicar. Eh, Ventura tenemos. Para que vayan viendo. Sí, sí, sí. tenemos sí. información de último momento, Lucas. ¿verdad?